Buenos Aires de terror surge de las experiencias propias de los alumnos. Toda la primera parte del año estuvieron viviendo situaciones eh, que les causaba temor. Por ejemplo, algunos chicos se perdían al venir a la escuela porque la gran población de la, de la que tiene la escuela es de la Villa 31. Entonces muchos viajan solos, siempre están acostumbrados a viajar con un mismo colectivo. Cuando el colectivo se desvía o cambia de dirección, los chicos se pierden y no saben cómo llegar hasta la escuela. Después otros, por curiosidad, eh, se perdieron en el subte, por los carteles. Otros que tenían miedo al obelisco porque el obelisco es grande y pararse debajo del obelisco les causaba temor porque creían que el obelisco era, se movía. Eh, y así varias historias que se fueron contando y que fueron, dieron origen a este proyecto. Para que cada chico perdiera el miedo de perderse así conociera más su barrio. Yo le tenía miedo a irme sola por la calle y que me hagan algo. A caminar solos por la gran ciudad, al obelisco, a la escuela. Fuimos armando el proyecto eh, tratando de poder superar el miedo. Diariamente circulan por la calle tantas personas que no te das cuenta eh, si alguien te pide un favor o, o, o te pregunta algo. Son muy pocos los que se detienen en ese apuro que tienen diario. Entonces, este, la idea era superar este miedo a través de que los chicos puedan conocer la ciudad. Desde cuando escriben un texto, cuando sacan una foto, cuando entrevistan, estaban las tecnologías de por medio. O sea, las tecnologías son sumamente funcionales al proyecto, que de otra manera quizás sí se hubiese realizado, pero no hubiese tenido la potencia o la riqueza que tuvo de esta manera. Arrancamos igual con búsqueda de información en la web partimos usando el Google Earth, el Google Maps, ubicando a los chicos, trabajando con planos, por sobre todo esto de que se empiecen a ubicar. Los chicos, por ejemplo, al principio de trabajar con el Google Maps, lo que nos llamó la atención es que ellos no ubicaban sus casas en el Google Maps. Cada grupo tenía su función y su rol. Al salir de la escuela ya estaban todos preparados para cumplir esa función. Y la idea era que cada grupo pase por esa función, por todas las funciones. Cada uno tomaba nota, los inspectores tomaban nota de qué cosas estaban mal en la ciudad, qué cosas había que mejorar. Cuando llegamos al aula, lo primero que se hacía era una apuesta en común. Entonces todos los grupos armaban un informe y después todo lo leían a los compañeros y los redactores unían, unificaban toda la información y después era subida a la página. Lo que se sacaba de cada excursión teníamos más o menos 15, 20 días y en esos 15, 20 días se editaba, se sacaba todo y se publicaba. Pero eso de cada excursión, o sea que si nos sé, hacíamos una excursión en La Boca, a las tres semanas todo lo que se sacaba, se extraía del tema de La Boca, se publicaba en la página. Aprovechando que tenemos internet y que, ten, que tenemos las computadoras, eh, hacer ese trabajo para que la comunidad se entere que en la escuela también trabajan los problemas sociales y que los chicos también tienen esa posibilidad de salir, de hacer esa experiencia. Entonces, no conocer que de este Recoleta se veía el correo, el correo viejo que ellos desde el balcón de Recoleta observaron y dijeron, el correo, acá cerca está mi casa. Entonces, darse cuenta que sí tienen posibilidades de acceder a esos lugares, que hay otros lugares donde ellos pueden disfrutar, tal vez en su barrio no hay un parque, pero conocer que hay un, cerca hay un lugar donde ellos pueden ir, pasar un día hermoso, jugar a la pelota, eh, tirarse al pasto y no encontrar nada roto. Yo creo que, que perder el miedo a la ciudad y des, descubriendo todo lo maravilloso que tiene, a su vez, a pesar de la inseguridad, a pesar de las cosas que pasan, a pesar de los problemas que tiene cada uno y lo vive, creo que descubrir que también es linda, que también hay cosas lindas que uno puede conocer, aprender y disfrutar.